Hola qué tal fotonautas, bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje El día de hoy tenemos un video que sé que te va a gustar muchísimo porque hoy veremos cómo mejorar el aspecto visual de tus fotografías de una forma fácil y sencilla a través de los overlays Comencemos Muy bien, vamos a comenzar, dependiendo tu propósito con la fotografía tú vas a utilizar uno que otro overlay por ejemplo vemos estos elementos integrados vamos a ver cómo estaba la fotografía antes y miren cómo ya el aspecto visual ese detallito extra pues lo podemos ver con estos overlays entonces dependiendo la necesidad tú vas a usar uno que otro overlay por ejemplo esta fotografía en esta logré tomar fotos con burbujas pero en esta no y me gustaría pues que esta foto tenga ese elemento es tan fácil como abrir la fotografía pues tomar este overlay de burbujas soltarlo acá empezamos la tecla enter y trabajamos con los modos de fusión claros en este caso puede ser trama o usted puede experimentar lo voy a dejar en trama y listo miren como ya vemos que la fotografía pues ya tiene las burbujas. Fácil y sencillo. Y bueno en esta otra imagen pues usé un overlay de lluvia ya que esta imagen no tenía lluvia y prácticamente fue el mismo proceso con la única variante que cambié el modo de fusión a sobreexposición lineal. El resultado es este que ven en pantalla. Va a haber situaciones que no solo vas a tener que colocar el overlay, sino también integrarlo con los colores que forman la fotografía. Por ejemplo, en este caso, el overlay. Podemos tomar este, lo arrastramos, soltamos. Quizamos la tecla Enter, igual modo de fusión claro. Vamos a utilizar trama, ahí está. Sin embargo, este humo es amarillo y este blanco no hay integración. ¿Cómo entonces podemos darle el color a este overlay? Bien fácil. Lo que queremos es crear una capa en blanco, ahí está, dándole un clic acá o capa nueva capa como usted entienda o pisando las combinaciones de teclas Ctrl shift n para windows entonces le ponemos un nombre vamos a ponerle humo 2 si gusta le puede poner un color ya eso es más cosas opcionales y lo que haremos es lo siguiente vamos a colocar esta capa nueva dentro de esta a través de la técnica de clipping mask nos dirigimos a capa crear máscara de recorte o clipping mask o pisamos alterna control G. O pisamos la tecla alterna y le damos un clic en el medio. Cualquiera de los tres métodos. Bien, una vez que tenemos esto configurado, vamos a colocar esta capa en modo de fusión color. Entonces está el es normal, como lo ven acá. Pasamos a color. Y listo, ya tenemos configurado todo. Lo que nos restaría es tomar el color. En este caso sería este amarillo con la herramienta cuenta Gota, su shortcut es la tecla I o le damos un clic acá seleccionamos el color y ahí está bien y ya lo que restaría es proceder a la pintar y miren cómo ya está tomando ese aspecto si gusto puedo cambiar de color igual piso la tecla I o un clic a la herramienta cuenta gota. elijo otro tono de amarillo un poquito más oscuro para que se vea más integrado aquí también un poquito más oscuro aquí, aquí también y miren como ya tenemos un humo que está más acorde con lo que serían los colores de la imagen también importante para que no se vea tan chillón el efecto bajar un poquitín opacidad Un poquito y listo. Ya por último te voy a explicar un proceso para automatizar más lo que sería la colocación de estos overlays a través de las acciones. Vamos a ver cómo funcionaría. Muy bien. En la descripción de este video y también en nuestra página web tendrás acceso de forma gratuita a una acción para automatizar un poquito más este proceso de colocar los overlays. Para instalar esta acción en Photoshop nos vamos a Windows y activamos el panel acciones o pisamos el F9. Entonces aquí le damos un clic a lo que sería este icono de menú contextual y seleccionamos la opción cargar acciones y lo que restaría es buscar la acción donde obviamente la hayas descargado le damos un clic aquí le damos a cargar y pues la verás entonces disponible acá en este caso ya yo la tengo no necesito otra vez cargarla y pues una vez que la tengas cargada lo que harás es lo siguiente como que me aceleré vamos a buscar lo que sería el overlay de interés oh, en este caso sería este lo arrastro lo suelto le pongo las dimensiones del lugar piso enter y ya una vez en el overlay en la capa overlay con la opción activa le doy a play y listo miren cómo se puso automáticamente si gusto puedo experimentar otro modo de fusión ahí está bajo un poquito opacidad y miren cómo estaba antes y miren cómo está después ah que yo quiero ver otro no pasa nada pues buscamos otro para ver cómo quedaría tomamos este arrastramos soltamos le damos las dimensiones del lugar pisamos enter en la acción en la capa overlay. le damos play y listo miren como ahí se puso si no me gustó en este caso pues puedo cambiar y usar otro modo de fusión ahí está bien y ya con esto entonces podemos jugar de forma más automatizada con lo que serían estos overlays en photoshop Y bueno Fotonauta, espero que te haya gustado este video tutorial. Si te gustó, te animo a que te suscribas a nuestro canal, que compartas y que le dé like. Recuerda, hay más de 200 overlays disponibles en nuestra página web para que lo puedas descargar de forma gratuita y puedas practicar con estos efectos a tus imágenes. Te dejaré en lo que sería este video en la descripción del mismo. Dios te bendiga mucho y chao chao.